La verdad sobre el mormonismo que nadie te ha dicho. Comenzamos. Joseph Fiedler, Smith, presidente de la Iglesia de los Santos en los últimos días, a principios de la década de los 70 declaró. El mormonismo debe sostenerse o caer sobre la historia de Joseph Smith. Él fue un profeta llamado, debidamente nombrado y asignado por Dios. O fue uno de los mayores fraudes que este mundo ha conocido. No hay término medio. Si Joseph fue un embaucador que intencionalmente trató de confundir a la gente, debe de ser desmascarado. Sus declaraciones deben de ser refutadas y debe de mostrarse por sus doctrinas son falsas. Doctrina de Salvación, Volumen 1, párrafo 188-189. Cuando uno lee la anterior declaración, se hace necesaria la investigación y el estudio de la documentación pertinente. La historia mormona es joven y por eso es fácil investigarla. Empecemos. En el año 1820, Joseph Smith declaró haber recibido en 1820 una visita de Dios, Padre y de su Hijo, Jesucristo, quienes le dijeron que todas las iglesias estaban equivocadas, que eran una abominación a los ojos de Dios y que no debía unirse a ninguna de ellas. Según Smith, cuando contó a su comunidad acerca de esta visita, se inició una fiera persecución contra él. Más tarde dijo haber recibido visitas de ángel Moroni, un ser resucitado que había muerto cerca del área de Smith, en el estado de Nueva York, unos 1.400 años antes. Según las declaraciones de Smith, Moroni había enterrado en Nueva York, en la colina mural, un registro de su gente, quien había vivido en el continente americano desde el año... 600 antes de cristo hasta el 421 después de cristo, aproximadamente. Se dijo a Smith que recibiría dicho registro para que lo tradujera, unos años después. Joseph Smith declaró haber recibido el registro escrito en placas de oro y en Egipcio, reformado. Un idioma al que él solo podía entender. También se dijo no mostrar las placas de oro a nadie y que algún Tiempo después, unos cuantos dirigidos tenían el privilegio de verla. Emil declaró que después de traducir las placas y publicar el material con el nombre El Libro del Mormón, entre comillas, regresó las placas a Ángel morón La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días asegura que el nombre de la Iglesia fue dado a Smith por revelación. Sin embargo, cuando Smith organizó la iglesia en 1830 se llamaba Iglesia de Cristo, cuatro años antes, eh, eh, cambió el nombre por el de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. En 1838 cambió nuevamente, esta vez por el de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como se conoce actualmente. Joseph Smith aseguraba que recibía muchas revelaciones de Dios y empezó a introducir muchas doctrinas nuevas a su incipiente iglesia. Una de ellas fue la poligamia, una práctica que Smith negó públicamente pero practicó en secreto. Esta práctica representó la caída de Joseph Smith, asesinado en 1844 como resultado de la controversia sobre la poligamia. Ahora regresamos y veamos con más detalles de la información anterior. Entonces, Mina aseguró que después de tener una visión de Dios Padre y Jesucristo con todo lo sucedido, primeramente el predicador metodista, y esto hizo que toda la comunidad se desarrollara a que, entre comillas, todos los hombres de prestigio y, entre comillas, los principales de las sectas más populares empezaron a perseguirlo implacablemente. Siendo él apenas un muchacho de 14 años, cualquiera pensaría que una conmoción de ese tipo tendría que haber inspirado a alguien a escribir sobre ella. Por lo menos el diario Palmira debería haber escrito a pues. Joseph aseguraba que todos los hombres se unieron en una implacable e injuriosa persecución contra él. No sucedían muchas cosas importantes en ese pueblito. Se imprimieron incluso chismes sin importancia. Uno se cansa de buscar desde 1820 de antes algún relato de televisión o persecución de un joven. Ninguna de las religiones existentes, ver la perla de gran precio, 2.526, es interesante notar que en 1823 la mamá, la hermana y dos, y dos hermanos de Joseph se unieron a la iglesia presbiteriana y más tarde el mismo Joseph buscó entrar a la iglesia metodista donde asistía a su esposa. Los registros muestran que Joseph fue expulsado en 1828 debido a su creencia en la magia y sus actividades lucrativas. La iglesia, recién organizada por Joseph, empezó a publicar su historia de la iglesia conforme sucedieron los hechos. La publicación llamada Mensajero y Defensor Oliver Cowdery era el descriptor principal y en su Decisión era revisada por el mismo Joseph Smith. En esta publicación, hace, yo se aseguro. Como después de la muerte de su hermano, Alvin, su madre y hermana y dos hermanos se unieron a la iglesia presbiteriana, empezó a buscar la religión y la oración. Si algún ser supremo existía, volumen 1, párrafo 79, si había tenido una, una visión. De su padre y su hijo Jesucristo en 1820, o 1823 o 1824, debería haber sabido con toda seguridad que existía un ser supremo. Al leer diarios, registros, periódicos, etc., uno busca en vano alguna mención así llamada Primera Visión, hasta su publicación en Tiempos y Estaciones, 1824, 22 años después del supuesto suceso. Resulta muy obvio que este informe es una predicación a posteriori, ya que la narración y la visión de los dioses es diferente. Mientras que el libro del mamón dice que solo hay un Dios y que Jesús, Dios Padre y el Espíritu Santo, es este único Dios. Ejemplo: Alma 11.33, Mosías 11.5, etc. El libro de los mandamientos, ahora llamado Doctrina y Convenio. Fue publicado en 1835. Incluía disertaciones dadas en la escuela de profetas de la disertación 5. Dice que Dios es un espíritu, que el Hijo solo tiene el cuerpo, carne y hueso. Posteriormente, estas disertaciones fueron eliminadas de doctrina y convenio, pero están disponibles en un pequeño libro por separado. Una nota de pie agregada a la disertación 5 dice, que Joseph recibía más iluminación y conocimiento, 1843, y entonces supo que Dios Padre también tenía un cuerpo de carne y hueso, esta declaración por sí misma no dice que no existió la visión del Padre y el Hijo en 1820, de lo contrario, Joseph no, habrá, no habría perdón, necesitado esta iluminación y conocimientos adicionales para saber que el Padre tenía cuerpo y carne y de hueso, no fue sino hasta 1844 que Joseph empezó a predicar de alguna vez Dios fue un hombre y progresó hacia la divinidad y que los demás hombres también pueden convertirse en Dios, vean enseñanzas de Joseph Smith, párrafo 345-345, entonces no hay absolutamente ninguna prueba de la primera visión como aparece en la perla Gran precio, o que la visión fuera conocida por los mormones o no mormones antes de 1842 o alguna fecha aproximada. No fue sino hasta la década de 1880 que esta historia fue aceptada por la iglesia. Antes de ese momento, solo se leen negaciones de esa misma. Por ejemplo, en un sermón predicado en 1855 y registrado en el diario Recursos 2.131, Brigham Young dijo: el Señor no vino a Joseph Smith, sino que él envió a su ángel a informarle que no debía unirse a ninguna secta religiosa de ese templo, porque todos estaban equivocados. Suponemos que Dios en persona llamó a nuestro profeta Joseph Smith. Dios lo llamó, pero él no vino. Joseph Smith contó la historia en el diario de discursos. No sería necesario escalar mucho más profundo para darse cuenta de que las actuales aseveraciones de iglesia de los santos los de los últimos días con respecto a las así llamadas primeras visiones son mentiras. Según la prueba de documentos de esta época, Joseph Smith y estos hechos deben ser expuestos, justo como Joseph Friedrich Smith dijo que serían. Uno de los primeros mormones es una declaración con respecto al libro del mormón, comillas. Este libro, el libro del mormón, debe ser el verdadero o falso. Si es verdadero, es uno de los mensajes más importantes enviados por Dios. Si es falso, es una de las imposiciones más astutas, perversas, atribuidas y profundamente implantadas en el mundo, calculadas para engañar y ser la ruina de millones. La naturaleza del mensaje del libro del romón es tal que si es verdad, nadie puede estar a salvo de retrasarlo. Si es falso, nadie puede ser salvado de recibirlo. Si después de un rígido examen se descubre que es una imposición, debe ser publicada al mundo como tal. Las pruebas y argumentos que hayan ayudado a detectar su falsedad deberán declararse en forma clara y lógica para que aquellas personas sinceras que desafortunadamente hayan sido engañadas, puedan percibir la naturaleza del engaño y no sean reclamadas, y quienes continúen publicando el engaño puedan ser expuestos y silenciados, con argumentos fuertes y poderosos, con pruebas extraídas de la escritura, obras de Orson Pratt, autenticidad del libro del mormón. Esperamos mostrar de manera clara y lógica, aunque muy breve, que el libro del mormón, no es un registro divinamente inspirado, sino un producto del siglo XIX. Joseph aseguró que después de traducir las placas de Orola regresó a un ángel, así que no hay forma de inspeccionarlas o revisar la precisión de los traducciones. Los mormones mencionan con frecuencia a los testigos del libro de Mormón. Que la mayoría de estos hombres abandonaron la iglesia, pero se dice que se fueron, nunca negaron haber visto un ángel que se les enseñó. Las placas del libro de mormón, sin embargo, en diario, discursos, William Young dijo, Los testigos del libro de mormón que tuvieron las placas en su mano y conversaron con los ángeles de Dios más tarde, fueron abandonados la duda, incluso a negarse a sí mismo que había visto un El mismo Joseph me calificó de malvados y, y mentirosos a estos hombres, entre otras cosas, humillantes. Smith enumera a quienes ha dejado la iglesia y menciona específicamente, entre otros, a los testigos del libro del mormones. Más tarde, Martin Harris aseveró haber tenido un mejor, un mejor testimonio del libro de Shakespeare, al que jamás tuvo el libro del mormones. Al leer esto sobre los testigos, uno saca la conclusión de que eran hombres inestables a quienes se convencía fácilmente. Por ejemplo, Martin Harris cambió religión por lo menos ocho veces. Algunos del resto, fundaron su propia religión más tarde. Consideraciones del libro del mormón. El libro del mormón presenta problemas imposibles de resolver con respecto a lo siguiente. LENGUAJE 1. Dice que los hebreos se salieron de Jerusalén y llegaron a América. Hablaban egipcio. Es un hecho bien conocido que los hebreos hablaban hebreo. Nos a sus registros en hebreo. Los egipcios eran sus enemigos. Es tan absurdo a pesar que los hebreos hayan escrito su historia sagrada en Egipto. ¿Cómo a pesar que la historia de Estados Unidos se hubiera escrito en ruso? En mormón. 932 34 Se dice que el idioma era egipcio reformado y que ningún otro pueblo conocía este lenguaje. No existía ningún idioma llamado egipcio reformado. Fruta del desierto. Habla de la fruta de abundante y miel sobre como productos del desierto de Sinaí llamado Buo, Tiful, Bondadose, Imposible, Madera del Desierto. Habla de la madera abundante que estos judíos utilizaron para construir un barco. No había abundancia de madera en estas áreas, era un desierto, aún ah, un... es desierto. Río Lama 2, 6.9 Menciona un río llamado. Laman, que fuye hacia el Mar Rojo. No hay ningún río ahí, y no lo ha habido desde la Pleistoceno. Problemas botánicos hay muchos en el libro de Se menciona trigo, cebada, olivos, etc. Pero ninguno de estos productos existía en América en esa época. Animales. Norteamérica no tenía vacas, burros, caballos, ni huellas, etc. Los europeos los trajeron muchos cientos de años después. En el norte de América no había leones, leopardos ni ovejas en ese tiempo. Las abejas malíferas también fueron traídas por europeos. Después de Éter de 918 menciona ganado doméstico, vacas y bovinos como ven, especies diferentes, ni siquiera existían en América en ese tiempo. En el libro del momento también se menciona a los cerdos como útiles al hombre, tal vez. Pero a los judíos no se les ocurrió pensar en cerdos como bucillos o buenos. Ellos eran animales prohibidos e inmundos. Los caballos, burros y elefantes tampoco existían en América. ¿Y qué rayos con morrón O humón. No se han identificado animales con ese nombre, perdón, de ninguna parte. Los animales domésticos considerados útiles difícilmente se extinguieron. Habla de serpientes venenosas guiando ovejas hacia el sur. El idioma Mormon dice que la gente vio, comió los animales muertos por las serpientes. Todos ellos, los hebreos, no comieron animales muertos de esa manera. Las gallinas y los perros no existían aquí en ese tiempo tampoco. También se menciona la mantequilla. Pero no podía haber existido, ya que no había animales productores de leche en América Latina en ese tiempo. Los materiales para vestir no existía la ropa de seda ni de lana, ni los gusanos de seda en ese tiempo, tampoco. Contrariamente a lo que dice en 1NE137, Alma 4 éter Ether 917 y 1024. Decapitación de Sheets. Ether 15:30 al 31. Dice que después de ser decap decapitado, perdón, Sheets se levantó y trató de respirar desesperadamente. Continuamos. Malos cálculos. En Ether capítulo 6 descubrimos que vientos furiosos impulsan las, las casas a las, hacia las tierras prometidas durante 344 días con viento de solo 10 millas por hora. La distancia viajada en 344 días habría sido de 82.560 millas, más de tres veces la distancia alrededor del mundo. Eso es duro por lo menos. ¿Y por qué el Señor había de instruir a Jared para que hiciera un hoyo en la pared superior y otro en la inferior de cada barcaza? Población. Según el libro de Mormón, cuando Ley salió de Jerusalén y su grupo consistía en al menos de 20 personas. Sin embargo, 19 años después, la gente había prosperado y se había multiplicado tanto en la tierra prometida que construyó un templo cuya forma de, constru fue, de construcción fue como la del templo de Salomón. De ahí que acabar... muy fino. el acabado fuera muy fino. Perdón. Leyendo lo que la Biblia dice acerca de la construcción del templo de Salomón, encontramos que... Hicieran falta 30.000 israelitas, 150.000 canteros y cargadores, 3.300 supervisores, un rey y cerca de 7 años para construir y ver también reyes hay. Y cuánta gente podría haber tenido ley en su grupo después de 19 años, más adelante el libro dice que en menos de 30 años posteriormente a su llegada este continente se había multiplicado con tanta rapidez que incluso se dividieron en dos naciones Falso. No solo se dividieron en naciones, sino que a lo largo del libro cada uno cuántos años tuvieron de guerras devastadoras donde murieron miles de personas ah. Color de piel Después de los 19 años o algo así a Alam y a Lemuel y sus descendientes y seguidores se les oscureció la piel debido a la desobediencia. Según el libro del mormón, el color oscuro de la piel fue una maldición de Dios. Esto cambió el color de la piel que tiene a lugar a todo el eh, largo del libro. Leemos que si las lamanitas aceptaron el verdadero evangelio, se volvieron blancos y encantadores. Y la impresión de 1891, el libro del mormón, las frases puros y encantadores. Pero si ellos abandonaron este verdadero evangelio, se vuelven oscuros y repugnantes. El color de la piel no cambia por creer o no creer. El color de la piel no es una maldición. El libro del mormón... Enseña a los indígenas que se originaron a partir de estos colonizadores judíos, los indígenas son claramente mongoloides, tienen un punto azul mongoloide. Características sanguíneas específicas y sus facciones son típicas de los asiáticos, no de los semiasiáticos, además de las actuales pruebas que la de confirman todos estos hechos. Materiales cuya existencia en este periodo es cuestionable, Leemos sobre las ventanas de acero que pueden quebrarse en tiempos de Abraham. Trate de explicar eso a un arqueólogo. El acero ni siquiera se había desarrollado, sino hasta unos 1400 años después. Al final el libro del mormón Moroni cuenta sobre una gran batalla que hubo en un lugar de la colina Kurumá. Más de 200.000 personas armadas hasta los dientes murieron en esa colina. La historia menciona armas, petos, cascos, espadas, etc. Nunca se ha encontrado nada de eso en esa colina, ni en ninguna otra parte de este continente. De hecho, el metal, cascos, espadas, no des desaparecen en solo 1400 años. Antes de que la iglesia, los santos, los últimos días comprara la colina de Kumora, se llenó de hoyos, incluso cuevas, pero no se encontró nada. Joseph Smith mencionó una cueva dentro de la colina Kumori. Y como ellos y el Oliver habían entrado y salido de ella, supuestamente estaba llena con las placas de oro, la espada de la verdad, etc. Cuando la gente excava en Tierra Santa, aunque sea para buscar gusanos, se hacen descubrimientos. Al encontrarse el libro del mormón. Los arqueólogos han encontrado Ciudades, lugares, monedas, ropa, espadas, etcétera Mencionados en la Biblia. Pero ni un solo lugar mencionado en el libro de se ha encontrado jamás en la iglesia de los santos de los últimos días. Todavía hay gente que cree que la arqueología ha probado por lo menos hasta cierto punto la autenticidad del libro del mormón. Aunque algunos misioneros todavía usan presentaciones con diapositivas que muestran ruinas de México y Sudamérica con las que pretenden apoyar el libro del Mormón. Pero estas son solo un periodo totalmente diferente y pertenecieron a adoradores de hilos que ofrecían sacrificios humanos. A mitad de la década de los 70, el presidente Spencer Kimball hizo una declaración que debería haber detenido estos rumores promotores de la fe. El periódico Church News publicó una declaración donde se decía que la gente debía dejar de buscar pruebas arqueológicas del libro de Mormón porque no existía ninguna quizás finalmente se le había dado en cuenta que era demasiado embarazoso insistir en la arqueología del libro de Mormón porque los profesores de la universidad de la iglesia propia habían empezado a negar pu dicha publicación que tuviera algo de verdad en el verano de 1969 el profesor Green miembro de la Iglesia de los Santos los Últimos Días, escribió El primer mito que debemos eliminar es que existía la arqueología del Libro del Mormón, todos los libros llenos de medidas verdaderas arqueológicas, todos los pseudo-expertos en la periferia de la arqueología americana que se hacen llamar arqueólogos del Libro del Mormón, sin importar su escasa preparación académica y el Departamento de Arqueología de la Universidad, dedicado a la producción de arqueólogos, del libro del mormón. No asegura la verdadera existencia de la arqueología del libro del mormón. Ningún libro del mormón es conocido. En ningún lugar. Mejor dicho. Ningún lugar del libro del mormón es conocido. Ahora sí. Ya tengo... La arqueología bíblica puede estudiarse porque sabemos dónde estaban y estaba Jerusalén y Jericó. Pero no sabemos dónde está o estaban Saramela y Buntifol. Y ningún otro lugar para el caso. Muchos estudios mormones han enfrentado la verdad y están totalmente de acuerdo con el profesor Green, pero tristemente este mito de la arqueología del libro mormón de aún aflorará en generalidad en la iglesia. Quienes no han sido actualizados en estos temas, Thomas Ferguson fue un, un firme creyente y estaba seguro de que la arqueología probaría la autenticidad del libro de Mormón. El abogado y quería saber cómo pensar las pruebas una vez encontrado. Se encontraron muchas pruebas, pero desafortunadamente para la iglesia de los santos en los últimos días, estas no tenía ninguna conexión con el libro de Mormón. Ferguson gastó cientos de miles de dólares y 25 años de su vida como líder de la fundación arqueológica del Nuevo Mundo sostenida económicamente por la iglesia pero a pesar de todos los esfuerzos en de 1970 había llegado a la conclusión de que todo había sido en vano que Smith no fue un profeta y que el mormonismo era falso este hombre había dedicado su vida entera al mormonismo incluso antes de iniciar esta fundación habría escrito llamado eh, un libro llamado perdón un rebaño y un pastor en defensa del mormonismo pero más tarde tuvo que admitir que el caso en contra de Chosimit era absolutamente devastador y no podía explicarse de ninguna manera, tal vez el libro de Abraham fuera la gota que derramó el vaso, tanto para él como para muchos otros que estaban conscientes de que los problemas eran del mormón. El libro del mormón está en conflicto con lo que hoy se sabe por las investigaciones arqueológicas acerca de los primeros pobladores de América. Después de una amplia explicación de las imposibilidades presentes en el libro del Mormón, también dice que ha descubierto cosas que no sabía antes, por ejemplo, que Joseph Smith sí tenía acceso a muchos libros que pudieran haberle sido de ayuda, darle ideas para crear el libro del Mormón. Robert Cuenta, como la madre de Joseph, escribió en su libro, Historia de Jocos, que mucho antes de que se recibiera las placas de oro dado. Recitales muy entretenidos Describía a los antiguos habitantes de ese continente, su forma de vestir, su modo de viajar y los animales que montaban, sus ciudades, sus edificios, con todos los detalles, su modo de pelear y también su forma de relación religiosa. Esto lo hacía con la mayor facilidad o así parecía como si hubiera pasado toda su vida entre ellos. ¿De dónde viene la habilidad del joven profeta para dar estas descripciones? Con la mayor facilidad, como si hubiera pasado toda su vida con estos antiguos pobladores de América no del Libro del Mormón, que es todavía un libro sellado a él, estos recitales nocturnos no pudieron provenir de ninguna otra fuente sino de la vívida imaginación de Joseph Smith, un notable poder que lo acompañó toda su vida. Era tan intensa y variada como la de Shakespeare y tan inexplicable, inexplicable perdón, como la de los Pardo inglés. Hay muchísimo más que decir acerca del por qué el libro no es un registro antiguo, sino el producto obvio de una persona muy inteligente y creativa. José Mille, quien se valió de muchos libros, incluyendo la Biblia, para crearlo de las doctrinas importantes del mormonismo de hoy, que están en el libro del mormón. Sin embargo, la Iglesia asegura que este libro contiene la plenitud del Evangelio Eterno, según las autoridades generales de la Iglesia. Plenitud del Evangelio significa que todas las doctrinas que conducen a la salvación en el reino celestial están en ese libro, y que no se necesita ningún otro libro para encontrar información sobre la salvación. El libro de Mormón enseña cosas contra la doctrina mormona de hoy. Ejemplo, la poligamia. Jacob. Actualmente la poligamia no es practicada por la corriente principal de la iglesia, pero sigue siendo una de sus doctrinas. Ver Doctrinas y Convenios 132. Progresión eterna. Dios no podría haber progresado de hombre a Dios. Alma 41, 8. Mormón 9, 9 10 al 19. Moroni 8, 18 al 23. Combinaciones o juramentos secretos en los templos: 8, 27, 9, 9, 2. 26 al 22. Alma 34, 36, 37, 23 al 39. Continuamos y resumimos. Dios crió al cielo y la tierra por su palabra. Solo hay un Dios, Mosías 7. No hay obra por los muertos, alma 37 Doctrina como el templo del matrimonio sacerdocio, etc. Eternos no están en el libro del Mormón. Y como ya mencionamos, uno puede ver que este libro habla contra la poligamia. Obra de los muertos, juramentos, templos hombres que se convirtieron en dioses o que ya hayan más que un dios, etc. Resulta obvio que para cualquier investigador del mormonismo, después de 1842 o algo así, 12.000 cambió de opinión acerca de quién es dios. Contradijo el libro del mormón con doctrina y convenio. Sí. Y esto porque el Señor ha dicho que no habita en templos impíos, sino en los corazones de los justos vive. Doctrina y convenio 133 La idea de que el Padre y el Hijo habitan en el corazón de un hombre es una antigua nación sectaria, y es falsa. El libro del mormón dice en Jacob 4.9, pues mirad, por el poder de su palabra... El hombre llegó a existir sobre la faz de la tierra creada por el poder de su palabra. Por lo cual, si Dios siendo capaz de hablar, y en el mundo fue, y de hablar, y el nombre fue creado, comilla. leemos en las enseñanzas del profeta Joseph Smith, párrafo 3.50, los hombres que están predicando la salvación dicen que Dios creó al cielo y la tierra de la nada, la razón es que no conocen las cosas de Dios. Dios nunca tuvo el poder de crear el espíritu del hombre. Había empezado a enseñar que su Dios fue algo, o alguna vez, un simple mortal. Traducido del papiro por Joseph Smith, una traducción de antiguos registros que han caído en nuestras manos desde las catacumbas de Egipto, los escritos. Los escritos de Abraham, mientras se encontraba en Egipto, llamada del libro de Abraham, escrito por su propia mano sobre el papiro. Y ahí hace una alusión sobre el papiro, en idioma egipcio, y continuamos hacia la doctrina de los santos de los últimos Acerca de los negros y el sacerdocio, esta estaba basada en este libro de Abraham, la iglesia mormona de Utah, no ha sacado de este libro de sus escrituras. Sin embargo, es interesante notar que la iglesia de los santos, en los últimos días dirigida por los descendientes directos de Joseph Smith, hizo la siguiente declaración en de el York Times, el 3 de mayo de 1970, Puede ser útil sugerir que el libro de Abraham representa simplemente el producto de la imaginación de Joseph Smith. La iglesia de los santos de los últimos días eliminó el libro de sus escrituras. Lo único que la iglesia mormona de Utah utiliza fue, eh, y utilizó fue permitir que los negros, 1978, tuvieran acceso a sacerdocio. Pero solo con eso la gente... Eh, pensante empezó a ver que ahora una gran sombra cubría también el libro del mormón. El escritor mormón Clau Hansen hizo algunos comentarios en el verano de 1970. Un diario del pensamiento mormón. Los actos más devastadores contra la confirmación de un hecho no tienen efecto sobre los verdaderos creyentes. Tal vez una respuesta más reveladora es la de los liberales o mormones culturales. Después del asunto del papiro de Joseph Smith, uno bien podía haber esperado un éxodo masivo de esa iglesia. Sin embargo, no ha ocurrido ninguno. ¿Por qué? Porque los mormones culturalmente, por supuesto, no creen en la autenticidad histórica de las escrituras del mormón, para empezar así. Así que no hay nada que refutar. Énfasis agregado. Poligamia. La poligamia, como hemos mencionado al principio, fue un conjunto. Eh, fue un tema que condujo perdón, al asesinato de Joseph Smith. Una investigación de los registros muestra que Joseph Smith practicó la poligamia. Desde el principio de la década de 1930 en adelante, William Clayton fue secretario personal de Joseph Smith y escribía hasta su muerte. El diario de Clayton ha sido la fuente de muchas revelaciones públicas en doctrina y convenio. Este diario también dice cómo se originó la revelación sobre la poligamia. En pocas palabras, surgió como resultado de una discusión entre Joseph y su hermano, Cunem y William Clayton. Quién le escribió Emma, la esposa de Joseph, que había estado sospechado, sospechando, perdón otra vez, que Joseph tenía aventuras con otras mujeres, por ejemplo, con Fanny Halker en 1831 adelante. Continuamos. La vida familiar no era muy feliz y apasiva. Joseph estaba contando esto a su hermano y a William Clay. Sugirió. Y Joseph debería escribir una revelación en la que Dios le diera instrucciones de tener otras esposas, donde José dudó que Emma creyera esto, sin embargo, William Cristo la escribió y se la llevó a Emma, quien por supuesto no la creyó, más tarde Joseph la convenció de alguna manera, y eso lo hace todo durante un corto tiempo, pero después de la muerte de Joseph, Emma negó totalmente la poligamia de su esposa, como si nunca hubiera ocurrido, muchos pensaron que la razón fue proteger sus hijos y recuerdo de su padre Algunas conclusiones. ¿Eh? Ah, bien, pues. Los hombres santos han y hablado, en nuestro Padre, y nuestro Dios, el único Dios con quien tenemos que ver. Cada hombre sobre la tierra profesa o no la fe cristiana debe oír y no sabrá tarde o temprano. La tierra fue organizada por tres personas diferentes, Elohim, Jehová y Miguel. Estos tres formaron un cuerpo, como en los cuerpos celestes y en el elemento organizado perfectamente representado en la Deidad como el Padre, Hijo y Espíritu Santo, diario de discursos. Esta enseñanza se repitió y continuó en los siguientes escritos de la Iglesia a través de los años, por ejemplo, de la estrella milenaria 17.195, leemos, Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a que el Adán es Dios de toda la Tierra. Entonces, se cumplirá totalmente las palabras del profeta Yon al hablar de Adán, el que es nuestro Padre y nuestro Dios y el único Dios con quien nosotros tenemos que ver. Más adelante, en Estrella Milenaria, 16.5.30, leemos el consejo de James Lee. Creo que el principio de la obediencia si me dice que Adán es nuestro padre y nuestro dios, simplemente lo creo. Los registros muestran que solo los líderes de la iglesia tuvieron dificultades con esa doctrina. A saber, los apóstoles Orson, Pratt y Lehman, uno de los sermon sermones de Brieman, impreso en el libro diario de Eastern News, el 14 de junio de 1893, Brickman de declaró, ¿Cuánta incredulidad existe en las mentes de los santos en los últimos días con respecto a la doctrina en particular? Ya que yo les revelé cuál fue revelada por Dios, la fue revelada por Dios. Principalmente que Adán es nuestro padre y Dios. Nuestro padre Adán ayudó a hacer esta tierra. Fue creada expresamente para él. Trajo a uno de sus esposos con él. ¿Quién es él? Es Miguel. Fue el primer hombre sobre la tierra y su diseñador y creador. Él, con ayuda de sus hermanos, la hizo extinguir luego, dijo Adán. Quiero que los hijos que me nacieron en el mundo espiritual vengan aquí y tomen tabernáculos de carne para que sus espíritus puedan tener una casa, un tabernáculo, un lugar de residencia. Como el mío lo tiene. Prima Yung. Adán no fue hecho de polvo de esta tierra. Diario de discursos. Adán es el único Dios con el que tenemos que ver. Diario de discursos. Adán, Padre de Jesucristo. Diario de discursos. Yo también dijo, he aprendido por experiencia que solo hay un Dios que pertenece a esta gente, y es el Dios que pertenece a esta tierra, el primer hombre, ese primer hombre envió a su propio hijo para redimir al mundo. Diario de discursos. ¿Cómo puede la iglesia de los santos de los últimos días rechazar hoy sus enseñanzas que según él provenían de su dios? ¿Quién era el dios de yo Joseph había dicho, algunas revelaciones provienen de Dios, otras del hombre y otras del mal. A todos los creyentes de Cristo, ¿quién determina la fuente de las revelaciones? ¿Los seguidores de los profetas? además. Si Jung estaba equivocado, ¿cómo puede la iglesia de hoy aceptarlo como la autoridad de Dios? La iglesia de los santos de los últimos días enseña que debe haber un vínculo ininterrumpido de verdaderos profetas después de la restauración y de otro modo la autoridad se perdería. Contradecir a Young hoy prueba la falta de credibilidad tanto de la actual iglesia de los santos de los últimos días como del mismo Young. Y rompe el vínculo. Uno podría seguir hurgando en estas enseñanzas. Y mostrar claramente la naturaleza no cristiana. Y le de los saltos de los últimos días. Pero veamos algunas de sus enseñanzas actuales. Acerca de Adán. Y en diferentes doctrinas. Para ir finalizando. Adán como el anciano de Dios. Díaz. Uno de los nombres de Dios Todopoderoso en la Biblia. No de Adán, no hay ninguna duda acerca de eso. Tampoco hay duda de que la Iglesia de los Santos de los Últimos Días cree y enseña que Adán es el Anciano de los Días, que jugará al mundo. En la página 34 de su libro de la Doctrina Mormona, Apóstol Bruce R dice, Adán es conocido como el Anciano de los Días. En este karate se sentará todavía a juzgar ferozmente 10.000 veces, 10.000. En la ceremonia del templo, el arcángel Miguel es uno de los creadores del mundo y luego se convierte en Adán. Según el mormonismo, varios dioses, entre comillas, crearon el mundo. Abre comillas. Ver la perla de gran precio. Habrán 4 y 5. Cierra comillas. Siendo Adán uno de los... Eh, claramente se implica que es el Dios. Que Él es el Dios. Hay más documentos que promueven esta creencia. Para finalizar, la enseñanza del mormonismo acerca de Dios y Jesucristo. La enseñanza... De la iglesia de los santos de los últimos días acerca de Jesucristo. Esa pregunta. Primero que nada, ya sabemos de cómo John enseña que Jesús fue un espíritu hijo de Adán. Y espíritu hermano de toda la humanidad. Así como los ángeles y los seres espirituales aún caídos. Es decir, Jesús es hermano de Lucifer. Bigman también enseñó que Jesús... Fue hijo biológico de Adán, y como ser exaltado y resucitado vino a María, con quien procreó a Jesús. Líbanle enfatizó que Jesús no fue engendrado por el Espíritu Santo, como dice la Biblia. Estas enseñanzas muestran que Jesús en la Iglesia del Santo de los Santos en los últimos días no es Emanuel, abre comillas, Dios con nosotros, cerra comillas. El Dios, que según la Biblia, de Mateo 1.23, se hizo hombre por nosotros. Para ser nuestro redentor, el Jesús de la iglesia, los santos, los últimos días, es un ser creado que también tuvo que ser vivido. Pero el Jesús de la Biblia, del Creador, Dios no creado, creó todo, incluyendo Lucifer, Juan 1.3. 1.16 Las actuales enseñanzas de Iglesia de los Santos en los últimos días no han cambiado a este respecto. Su presidente Benson dijo en su libro Venid a Cristo, página 4. Resumimos: El cuerpo en el que se realizó su misión en la carne fue generado por ese ser santo, y nosotros adoramos como Dios, nuestro Padre Eterno. Jesús no fue hijo de José, ni fue engendrado por el Espíritu Santo. Es hijo del Padre Eterno. Énfasis agregado. Dios Padre es un hombre santo, glorificado y perfeccionado. Un personaje inmortal. Y Cristo nació en el mundo como es el hijo literal de este ser santo. Nació en el mismo sentido personal y real y literal que cualquier hijo mortal de un padre normal. No hay nada figurativo en esta paternidad, él fue engendrado y concebido y nacido en la forma normal y natural, porque es el hijo de Dios, y esa denominación significa lo que dice. Los líderes de la iglesia los santos de los últimos días también han enseñado que Jesús fue casado y tuvo hijos, y que incluso fue polígamo, nuevamente el apóstol Pratt dice en la página 132 de El visionario. resumen como mormones nosotros aceptábamos la declaración de los artículos de fe que dice abre comillas creemos en la biblia siempre y cuando esté traducida correctamente cierra comillas empezó a parecernos poco razonable decir eso sin aclarar que parte de la traducción podría estar incorrecta si nuestra Iglesia sabía que estábamos incorrecta, ¿por qué no la corregía? La Iglesia de los Santos de los Últimos Días es una organización que emplea a un gran número de traductores para la mayoría de los idiomas del mundo. El texto hebreo del Antiguo Testamento y el texto griego del Nuevo Testamento están disponibles, así como está disponible incluso la traducción Septuaginta del Antiguo Testamento, traducida aproximadamente en el 270 a.C. en griego, el idioma del mundo en esa época. Y en esta versión griega del Antiguo Testamento era de uso común en el tiempo de Cristo. La mayoría de las citas del Antiguo Testamento están hechas en el Nuevo Testamento. Son de la Septuaginta de soy que es la Septuaginta y por ellos. También el antiguo testamento hebreo está correcto, ya o sea que Jesucristo citó pasajes de ahí concediéndoles así autenticidad en el camino de Mao. Jesús dijo a sus discípulos: Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer que todo lo que han dicho los profetas, y comenzando por Moisés. Por todos los profetas les explicó, por lo que se refería a él en todas las escrituras. Lucas 24 al 25. Note que empezó Moisés en decir: el Génesis y recorrió a todos los profetas en todas las palabras, todo el Antiguo Testamento, explicándole lo que estaba escrito sobre él. No mencionó ninguna mala traducción en el ni pasajes perdidos del antiguo testamento estaba completo desde aproximadamente el 400 antes de cristo y como ya hemos mencionado estaba completamente en griego aproximadamente 270 años antes de que jesús naciera jesús mismo nos aseguró Mateo 5.18 Que, antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de su palabra hasta que se haya cumplido una jota y una tilde. Eran las partes más pequeñas de las letras. Como decir, un punto de la I o un tilde de la T. El cielo y la tierra no se han acabado. Así que tenemos su promesa de que podemos confiar en que su palabra está correcta y completa. Cuando llegamos a la conclusión de que podíamos confiar en la Biblia y aceptarla, como la palabra infalible de Dios, fue todo muy diferente. Nos dimos cuenta de que lo que la doctrina mormona dice sobre Dios, no es la doctrina bíblica de Dios. La doctrina mormona enseña que alguna vez Dios fue un hombre y tuvo padre, quien a su vez tuvo padre, y así sucesivamente, según la Biblia, Dios no es un hombre. No hubo dioses antes que él, ni después de él. Isaías 4.30 El Dios de la Biblia dice que él no conoce otros dioses. Isaías 44.8 Esto bataría para aclarar que los hombres no se convertirán en dioses. El Jesús que nosotros habíamos aceptado como mormones, no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia es literalmente Dios Todopoderoso, que hizo al hombre para redimirnos. Isaías 7.14, 6 Él creó todo, incluyendo a Lucifer. Y no es hermano de los espíritus humanos ni de Lucifer. Es el único camino, la verdad y la vida. Su salvación es un don. Así que nadie puede alardear de haberla ganado. Efíteros 2.8 Pero uno debe conocer primero Cómo dice Juan 17.13 También pudimos ver Que no hay una segunda oportunidad Para los muertos Entre comillas Ya que Jesús dijo En Lucas 16.26 Cuando hablaba De hombre rico y de Lázaro Quienes habían muerto Además de eso Entre comillas hay un gran abismo entre nosotros y ustedes. De modo, que los que quisieran pasar de aquí para allá no pueden. Ni tampoco pueden los de allá para acá. Esto significa que no hay trabajo misionero en el otro lado. Ellos no pueden pasar el abismo. Hebreos 9.27. Dice, entre comillas. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio después de la muerte viene el juicio no una segunda oportunidad también el Salmo 49.7 dice ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni pagar a Dios su rescate nada que podamos hacer de que alguien haya muerto le pueda ayudar pero la Biblia dice exhortaos los unos a los otros, cada día entre tanto se dice, entre comillas, hoy. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hebreo 3.15 Al menos desde la oportunidad de descubrir la verdad, tomándose el tiempo de investigar algunas cosas. Si la iglesia de los santos en los últimos días es la verdad, no debe temer. Investigar la verdad no cambia. Solo las mentiras tienen que protegerse y esconderse. Si hemos cometido algún error, nos gustaría saber dónde. Le hemos presentado algunas muestras de nuestro estudio sobre la historia de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Su doctrina, estudiela y decida si son verdad o no. Denis y Raúl. Para finalizar, yo Ravni me convertí de la iglesia de los santos en los últimos días en Finlandia, donde serví en una misión de tiempo completo antes de venir a Estados Unidos. Empecé a trabajar como traductora de finlandés en las oficinas de la iglesia casi inmediatamente después de mi llegada a Sailaic City. Y trabajé de ahí más de 14 años. El trabajo de tradición me dio la oportunidad de estudiar la historia mormona en muchos libros que generalmente no eran accesibles a los miembros de la iglesia. Empecé a hacerme preguntas. Cuando vi tantos cambios en las doctrinas de la iglesia en contradicciones entre sus escrituras y los escritos de los profetas y líderes, resultaba obvio para mí que la iglesia escondía mucha información importante a su filiglesia. Yo tenía puesto en enseñanza tanto en la iglesia dominical como en la sociedad de socorro también servía en el consejo de la sociedad de socorro destaca sin embargo cuando los problemas doctrinales de la iglesia empezaron a ser demasiado evidentes para que yo pudiera aceptarlos sugería a denis que comparáramos la doctrina mormona con la doctrina de la biblia para ver si correspondían este asunto fue serio, porque si el mormonismo era falso, nuestra vida eterna y salvación estaban en peligro. En las páginas anteriores hemos presentado brevemente algunos de los problemas que encontramos y que finalmente ocasionaron nuestra salida de la iglesia de los santos de los últimos días. Mediante un estudio muy largo llegamos a aceptar la Biblia como palabra infalible de Dios y a Jesús de la Biblia como nuestro Señor y Salvador. Para finalizar, puede enviar preguntas a Denis y Rowney Haigel Sandy Utah 84093415, 415 o por correo electrónico a hismin arroba punto net o hismin net sitio electrónico en inglés gracias por haber visto este video, te dejo los links y enlaces en la descripción espero que te haya gustado el informe sobre los mormones la biblia y todo el contenido que con mucho cariño te entregué. Gracias y hasta un próximo video.